Amigos del canal, yo me llamo el Miguel Comunica, por favor suscríbanse a mi canal, yo no les quito suscriptores, por favor, yo nunca les quito sus suscriptores, amigos, a que llegan los 620 suscriptores, por favor, a pomo, yo no les quito ningún suscriptor, como ustedes me quitan. 100 maldiciones en este video porque eso es malo pero por favor suscríbanse a mi canal siempre me quitan suscriptores <ríe> Miren, porque me quitan todos los días todos los pinches días por favor suscríbanse a mi canal por favor, suscríbanse a mi canal por favor suscríbanse a mi canal por favor suscrí Suscríbanse a canal. Por favor. Por favor. Por favor, suscríbanse a mi canal.